Si como Anater Ramiro me mandó a buscar y tú dices, bueno, esto puede ser para bien o puede ser para mal. pero pues, bueno, para mal nuevo es porque yo al final no he hecho nada malo no ni tengo nada que ver con el comandante, no tengo ningún incumplimiento. Entonces yo dije, esto es para lo de Che. Yo fui por el camino manejando mi colaquito, cinco kilómetros y medio de pensamiento. Y yo, si él me pregunta esto, yo le contesto a ver Si él me dice esto, yo vaya, yo iba preparando mi esquema, mi estrategia de entrevista con el comandante. Y fui para allá. Cuando llegué ahí, por supuesto que es le intriga, siéntate aquí, espera, el pase, espérate un momentico, la secretaria, que sea, hasta que por fin lograron abrir la puerta y me pasaron a la oficina del comandante. Yo, mire, el comandante siempre impresiona, comandante Ramiro, vestido ahí, me acuerdo que estaba con una camisa de cuadro azul y rojo, un pantalón pitusa, unas botas militares, y el pitusa metido por dentro de la bota militar, unas botas rusas, esas grande sí. y al lado era un compañero vestido general, que yo sí lo conocía compañero que estaba vestido general y entonces digo, él me dice oye popi te mandamos a buscar y digo oh ya estoy investigado porque si esta esa allá que me dicen popi y todo ya estoy investigado y yo oye, Popi, te mandamos a buscar y digo dígame comandante dice no sé si tú estás al tanto de la situación es una pregunta peligrosa cuando un jefe te dice no sé si tú estás al tanto de la situación tiene dos opciones si tú dices que estás al tanto de la situación él cree que tú sabes lo mismo que él sabe. Y por supuesto que tú nunca vas a saber lo mismo que él sabe. Si tú le dices, sí, él no te va a dar información porque cree que tú sabes lo mismo. Y si tú le dices, no, él dice, este no está al tanto de lo que pasa y de lo que dice en Radio Rebelde. Entonces, de aquí, ¿qué hago? Pero como yo lo vi que estaba ansioso, no sé si tú estás al tanto de la situación, yo le dije, bueno, comandante, y ahí lo dejé, bueno, ni sí ni no. Y entonces, no, porque nadie va a a la embajadora a Bolivia y entonces le dije a la embajadora y qué sé yo y entonces ahí me empezó a explicar cosas que por supuesto eran más que lo que estaba saliendo en haciendo radio, ¿no? Entonces me dice, no, porque entonces me explican qué se yo y entonces yo esperando la pregunta clave, ¿no? Porque a mí no me llamó para decirme lo que había dicho la embajadora, en lo que le había hablado me dice, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Entonces yo ahí cogí aire y bueno, este es mi momento porque aquí soy yo, aquí el, que, el dueño de la película, aquí ahora soy yo. Y le dije, bueno, comandante, aquí lo que tenemos que buscar es las fichas de identificación. Y él me miró, y dice, las fichas de identificación. Y ahí entonces, como me cogió fuera, porque yo pensé que él iba a entender las fichas, le digo, comandante, los documentos donde esté reflejado la tetralogía identificativa. Ahí le complica la cosa. Tetralogía identificativa. Y el comandante, tetra es cuatro. Logía, estudio tratado. O sea, el estudio tratado de, de, edad, el sexo la raza, y la estatura. Los cuatro elementos básicos y después todos los demás elementos. Y entonces, él hace así. Y en cualquier circunstancia, dije, no, yo inferí, sinceramente lo digo, que 28 años después, y 28 años después, yo estaba convencido que esto es una revolución organizada y que en 28 años a alguien le habían dado la tarea de elaborar la ficha. En cualquier circunstancia, el comandante de la revolución se viró para el general que representaba el Ministerio del Interior. ¡La ficha! En otras condiciones, este general se vira para un coronel, le dice la ficha, y ese coronel se vira para tener la ficha, y por ahí para allá lo coge una cadena. Y al final le terminan preguntando a un recluta de servicio militar que no había nacido hace 28 años, y él es el responsable que no tuvo la visión política de haber tenido la ficha preparada para que cuando 28 años después pidiera la ficha estuviera. Y entonces... El, el general se puso nervioso y como no había más nadie, se miró para arriba mío ¿y la ficha? Y yo, no, sé sí, ahora mismo cómo van a preguntar a mí por la ficha. Yo no tengo nada que ver con la ficha. Pero entonces dice el comandante de la revolución, dice, no, no, no tranquilo, esto lo vamos a resolver. Y yo sabía, seguro que ahora él da una llamada y aparece, le dan una clave, JK 2847, pan, y abre un archivo y ahí están guardadas la ficha Y entonces dice, vamos, oh, eso se resuelve rápido yo esperando, bueno, ¿cuál es la clave? ¿A quién van a llamar? Y dice, oye, pobre. encárgate tú de hacer la ficha. Y además tiene 72 horas para hacer la ficha. No solo me dio la tarea, sino me dijo que en 72 horas yo tenía que hacer la ficha que no habíamos hecho en 28 años. Pero esa es la grandeza que tiene la revolución. Nosotros salimos para la calle con todo lo que nos dijeron y en 68 horas nosotros le elaboramos la ficha de los 15 guerrilleros. maratón, eso conllevó a que nosotros llegamos a las casas de la gente yo tocaba en las casas de los familiares nosotros, ah, yo le pedí permiso para hacer grupos de trabajo, yo solo con general no podía, se decidió hacer cinco grupos de trabajo al final éramos 10 personas, uno de criminalística y uno de medicina legal, el general representaba la criminalística y yo representaba la medicina legal, y así yo hice homólogo 10, eh, o sea cinco grupos de trabajo, éramos diez peritos para la calle salir a buscarla, a mí me tocó hacer dúo con general y entonces yo me acuerdo porque en el canal del cerro o sea en el, en el cerro perdón y empecé a tocar en una casa yo estaba apurado porque me habían dado 72 horas para hacer aquello yo me acuerdo que no me abrían la puerta después me di cuenta que era a las una y media de la mañana de un sábado a domingo porque estaba la segunda película de la película del sábado pero para mí era las 3 de la tarde yo tocando ahí y a la mujer abrió asustada y por supuesto yo vestido de, de bata blanca de marcas larga, batas larga y ahora el director de medicina legal cuando la mujer abrió le dije buenas noches y yo le dijo, soy el doctor Jorge González director del instituto de medicina legal tú te imaginas que a las una y media de la mañana te tocan en la puerta de tu casa un tipo vestido guardia al lado el otro que te dice que es el director de medicina legal eso su abuela muerto y entonces cuando la mujer le dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Digo, pero mire, dice, ¿dónde está? Yo sabía, porque es que corría mucho, pero además ingería había alcohólica, manejaba borracho. ógame mire, ¿y dónde está? Digo, pero ¿cómo está aquí? Mío, mío, no, yo no sé dónde está su hijo, yo no vengo aquí por su hijo. ¿Pero cómo es posible? Digo, no, yo no tengo nada que ver, ni su hijo, no sé si le ha pasado nada, nosotros no venimos aquí por su hijo. Y yo me imagino que la mujer, se ha traumatizado. Porque tú te imaginas que en 28 años, a la una y media de la mañana también hacer una pregunta Esa mujer debe haber dicho Y no hubo un lunes por la tarde No hubo un martes por la mañana En 28 años no me pudieron citar de un día para otro No pudieron planificar Estos tipos vienen a la una y media de la mañana A preguntarme a mí una cosa porque yo, no, yo lo que vengo aquí para que usted me hable De Tuma, usted es la viuda de Tuma Que me hable su esposo porque queremos buscar Elementos de identidad 28 años, mi hermana, para que a la una y media de la mañana Se aparezcan dos tipos de tu casa A preguntarte, elementos de identidad del Tuma y entonces, pero bueno, ella se recuperó, logró y efectivamente la, la conversación fue muy fluida y ella logró explicarnos y decirnos elementos, incluso una lesión en el codo que fue fundamental cuando encontramos los restos de Duma para poder hacer la identificación. Y con esos elementos, así se hizo con toda la, la familia. Aquello fue un maratón y a las 68 horas eh, logramos hacer las 15 fichas de identificación y fuimos y la entregamos al comandante Ramírez Entonces yo le digo a la gente... Por eso el imperialismo no fue con nosotros. Porque los únicos en el mundo que somos capaces de que una cosa que no hicimos en 28 años la logramos hacer en 68 horas somos nosotros. Y mareamos cualquiera porque el imperialismo no cree que nosotros seamos capaces de que si en 28 años no lo hicimos, nosotros seamos capaces de hacerlo en 68 horas. Y lo hicimos. Y nos preparamos. Después de aquello, yo me acuerdo que la tarea mía era salir para Bolivia. Y Yo, bueno, empecé como es lógico, uno va a prepararse, Bolivia, las características, la geografía, la historia de la guerrilla, el diario de Che, o sea, uno se prepara porque tiene que inteligentemente prepararte para la tarea que te toca, que puede ser esta y puede ser otra. Y entonces yo me empecé a preparar, pero entonces de pronto me dice, no, voy a ir para acá a Seadi Froilán, 68 se horas sin dormir. y entonces me dice, ve para acá a Seadi Froilán que, para que te expliquen los enterramientos en Bolivia. Y yo decía, si yo lo que voy es a identificar como yo no, yo no voy a hacer búsqueda, yo no tengo, pero los jefes siempre tienen una visión mayor que tú, y yo no voy hacer, prepárate también, para saber los entierros donde están, y ahí me sentaron acá casa de Aidi Froilán, yo me acuerdo que me senté en un sillón, sin dormir, loco, desesperado, ahí Froilán, que había estado cuatro años en Bolivia, pretendían que yo en una madrugada, me metiera en la cabeza los cuatro años que ellos habían estado ahí, entonces ah, hablan y hablan, y yo ando en el sillón ahí, para no quedarme dormido, casi poniéndome unos palitos de a los ojos, para mantenerlo abierto, hasta que ellos terminaron de explicarme todo, pero yo estaba embotado, casi lo que ellos me hablaban me rebotaba. Yo no sé qué cantidad pude haber cantado lo que me dijeron, por además, yo no estaba motivado por saber lo que ellos me decían, porque yo decía lo mejor identificar, lo mío es la ficha, que era lo que yo había trabajado, no la búsqueda. Pero bueno, los jefes siempre sabían que había que tener una integralidad mayor. Termino eso y me dicen, te vas para Bolivia, tú eres la avanzada, porque íbamos a ir un equipo que ahí yo tenía preparado el equipo que iba a ir conmigo, multidisciplinario, y yo no te va porque no han dado permiso, ve para allá. Ahí empieza la primera confusión, porque me manda para México, un vuelo para México. Estoy perdido en geografía, si Bolivia queda para el sur, y me están mandando mil Y me dicen, no, es que para, para confundir al enemigo, para que el enemigo no vaya a sospechar, qué sé yo. Entonces yo arranqué para México y de México tenía que seguir para Bolivia, pero era México, de México, Panamá, Panamá. Perú, Perú, eh, Bolivia. Entonces me dicen, si montan avión de cubana, come, Y si montan avión de cubana, no coma, porque además yo tenía un maletín donde tenía todas las fichas de identificación, tenía ahí el molde de la dentadura de Che, tenía además los cabellos de Che, tenía toda una serie de cosas ahí. Yo tenía ese maletín, era eh, una cosa, entonces me dicen, no llames la atención. Tiene que ser bajo perfil. Lo peor que te pueden decir a ti en la vida es que no llame la atención, porque entonces tú no sabes, tú caminas diferente. Para no llamar la atención, entonces tú llamas más la atención. Ella no llame la atención. La gente se monta un avión y pone el maletín ahí en el portaequipaje y entonces si va al baño, va al baño va al maletín. Yo no. Yo estaba con el maletín arriba de las piernas. Como iba en el avión, nada más que me tocó el avión de Cubana por la tarde que no llevaba comida, de ahí para adelante yo no comí más. Me metí los dos días de camino sin poder comer. No coma. Y entonces ya tú, si tú no comes, fíjate que son es información adelantada, cuando la gente puede ser mula de droga, una de las cosas es que no coma Pero yo no comía, entonces pues no comía. Eh, si sí iba al baño, llevaba el maletín. Eh, eh, yo, o sea que yo, al final yo todo lo que hacía era rever era llamar la atención constantemente, hasta que fe, finalmente llegué a, a Bolivia. Yo siempre le digo a la gente que cuando pasé por Perú, me decía, oye, ten cuidado que ahí está la gente Fujimori, el servicio de inteligencia Fujimori. Entonces no entras baño, que el baño es peligroso, te trabajan en el baño y te quitan el maletín entonces yo tenía que estar en lugares públicos yo no me movía para lugares donde estuviera yo solo y además como tuve que estar toda la madrugada en Perú yo me metí toda la madrugada caminando porque si me sentaba me quedaba dormido si me quedaba dormido tenía miedo de me quitaran el maletín y entonces me pasé haciendo infantería todo el aeropuerto no llama la atención me imagino con los servicios de inteligencia de las cámaras este tipo o es esquizofrénico o tiene algún problema psiquiátrico porque lo único que hacía era camina para aquí camina para allá camina para aquí camina para allá y entonces yo le digo a la gente que yo soy el único cubano que no ha tomado café, pero lo ha inhalado. Yo pasaba por delante de la cafetería y sí inhalaba café para mantenerme despierto, porque no podía entrar a tomar el café, para que no podía ir al baño, no podía tomar líquido, hasta que bueno, pues finalmente llegué a Bolivia. Cuando llegué a Bolivia, llegué súper adelantado, porque habían mandado a un emisario que, que era un boliviano, que iba antes que yo, que era el que iba a cuadrar la llegada mía a Bolivia para oficializarla, pero él llegó y él fue con un no paper, o sea, un no paper es un documento que nunca existió, donde decía que yo iba y la misión que yo tenía. Pero cuando yo llegué, todavía no tenía instrucciones, por tanto, me tuve que meter en la embajada esperando ella a ver qué pasaba, hasta ver qué cosa era que iba a pasar. Y así estuve como una una semana aproximadamente. Y yo me acuerdo que a mí me llamaba la atención porque al principio que llegué, yo era el que le decía a la embajadora las instrucciones, porque yo venía a Cuba y traía la última noticia. Pero cuando pasaron los días, ella era la que recibía la noticia de Cuba, yo tenía que enterarme por ella, fueron las instrucciones, pero la embajadora se sentaba conmigo, yo, el Papa, tú sabes que siempre el Papa se siente en un asiento más alto. Y para mí que la embajadora era el Papa, porque ella se sentaba en el asiento, y a mí me sentaba en un asiento que cuando yo me sentaba se desinflaba, así se me desinflaba, y yo la veía ella de arriba y yo aquí abajo, y entonces la embajadora así miraba a todos lados y decía, dicen de Cuba, y se ponía la mano en la boca y me decía, tru, tru, tru, tru, y yo le decía, ¿cómo? La primera vez le pregunté, ¿cómo? Y ella me decía, ¿qué dicen de Cuba? Chur, chur, chur, se pone la mano en la boca y dice que era para que no se oyera, porque la técnica era que podía haber grabación del enemigo en la oficina. Después se le ocurrió salir para la calle eh, a trotar, y yo a 4.000 metros de altura, reventado, ella con mono deportivo ropa deportiva, y yo con la ropa que llevaba, la bota que llevaba, trotando ahí con una falta de aire total, con la cabeza de oro va, para tratar de mirar la boca, pues ya se pone la mano en la boca y dice, dicen de Cuba. Al final, lo que te puedo decir es que yo nunca me enteré de lo que decían de Cuba. Pero yo le digo a los estudiantes y a la gente, cuando le converso, digo, si dicen de Cuba, ¿quién decía de Cuba? ¿La revolución? ¿Qué cosa es? Sí. Cada vez que me decían dice Cuba, dicen, sí Madura, sí, invadora, sí. Ya yo, en condicionalidad, a mí que van a ver lo que ella, si ya yo sé que yo vine, pues yo sé cuál es mi tarea, yo lo que tengo que esperar es entrar en la concreta. Y con ese elemento estuve hasta que finalmente, transcurrió una semana, es que fui para Valle Grande. Aquello fue también un poco, a veces la gente dice, no, una tarea, y la gente la ve romántica, ¿no? Pero la tarea romántica tiene una bola de problemas. entonces ya me manda para, para, para Santa Cruz, de Santa Cruz yo tenía que ir para Valle Grande, yo ni me conocía la geografía bien ahí, no conocía el modo operandi. Todavía yo tenía una mentalidad del CAME, que tú llegabas a un lugar y siempre te estabas esperando a alguien para que te guiara. No tenía la independencia que hoy tiene la gente para viajar. Yo estaba acostumbrado que me llevaron de la mano. Entonces, y digo, bueno, ¿y Santa Cruz quién me van a esperar? Yo nunca había ido a Santa Cruz. Si no se preocupe, que ahí lo van a estar esperando, doctor. Yo llegué al aeropuerto de Santa Cruz, el maletín negro, acuerda, que tenía toda la cosa esa. Y además siempre vio la gente, ¿y qué más tenía que tener el maletín? No, oh, tenía que tener dinero. Si no tenía dinero, yo estaba con una cantidad de dinero, que nunca vida había visto tanto dinero. Yo estaba nervioso con el dinero que llevaba en el maletín. Llegó a Santa Cruz. Y cuando saco del aeropuerto, saco del área de de del de, de, de, de control y miro, no veo a nadie, yo pensé, oh, alguien va a estar con un letrerito. Y yo dije, no, a lo mejor le digo, rosa, blanca, es la comida, vaya, algo para que para identificar no fuera a ser que yo cogiera un camino equivocado. Y de pronto veo que no hay nadie y entonces espero unos minutos, no había nadie y de pronto dicen por el área del aeropuerto, Doctor Jorge González, doctor Jorge González, presente sin información. Y ya verdad que el mundo es chiquito, porque tú te imaginas que yo llego por primera vez en mi vida a este aeropuerto en Santa Cruz y hay alguien que está llegando en este mismo vuelo que se llame eh, Jorge González y sea doctor Iguaqueo, porque yo no creo que ese sea el contacto de la embajadora, porque si esto es una cosa de intriga, ¿cómo va a estar metiendo un bocinazo ahí por el lado del doctor Jorge González? Y yo me quedo incrédulo pero bueno, no habían pasado unos segundos, unos minutos, de pronto vuelvo a decir, ya yo lo veía que era un poco más impresionante. doctor Jorge González, doctor González, presente sin información. Y yo, oye, ¿esto será conmigo? Entonces yo, no, espérate, pues entonces yo, uno ha aprendido mucho, he visto muchas películas y eso, entonces yo, no, pero yo lo que no voy a ir es para información. Yo no voy a parar en un ángulo en el cual yo vea cómo es la onda de información, yo vea, y cuando yo vea que un tipo se acerca y hable con la gente de información, y digan mi nombre, es el que me está buscando a mí para yo caracterizar el tipo, ver cuál es el ambiente, yo el país para, para información, o sea, me paro en un ángulo y miro y veo tres hombres que estaban ahí, uno con una cámara en la mano, y yo estudié, mi doctorado en Alemania fue el alcoholismo, alcoholismo agudo, y la influencia del alcoholismo agudo en los, en los accidentes de tránsito, y entonces digo, no, no, esto es, y cuando miro, los tipos, digo, estos tipos están curdas, la gente tan borracho, evidentemente, no tengo la menor duda de eso, y entonces bueno, hasta que me veo que son ellos, evidentemente, se acercan, hablan y me llaman, y entonces no, pues no puede ser que la embajadora me estén mandando a ponerme en contacto con esta gente que está borracho, y entonces uno de ellos me ve, parece que la embajadora le había dicho, uno que tiene un bigote muy grande, y entonces lo dijo y uno le dice al otro, míralo allí, pero gritaba ahí en el medio que había una cafetería, yo que estaba intrigado, medio escondido, medio que me se, creía que yo era la gente 007, eh, y con toda aquella intriga, y digo, mira allí! y los tipos me van para arriba y dicen, usted es el doctor González, usted fue el que, el que mandó la embajadora de Cuba, Gritado, digo, Ay, mi madre. entonces yo me acuerdo que yo, cuando digo, usted es el doctor González, y dije, sí, porque hay una cosa psicológica, cuando te grita toda la bajito es una forma de transmitir a la gente que te baje la voz. Yo digo, sí, pero el sí me la salió un poco fino, ¿no? Porque, sí. Y entonces me dice, usted mandó a embajador. Pues, sí. Y entonces yo, esto está complicado aquí. Hasta que los tipos dicen, no, mire, nosotros estamos borrachos, porque ellos me dieron chupado. Yo no entendía que eso era chupado. Entonces, nosotros estamos chupados, porque es que estábamos en la fiesta el hijo de él que se graduó, la embajadora nos llamó. Y entonces, dice, díganle qué es lo que hay que hacer. Yo, yo no puedo creer que esta gente, la embajadora, no le haya dicho cuál es la tarea. Y entonces dice, no, digo, no, no, lo que hay que hacer es ir para el grande. Yo me di cuenta, que eran casi las 10 y pico de la noche, que lo que yo le dijeron disparate, porque para ir para Valle Grande eso conllevaba preparación y toda esta serie de cosas. Conclusión, para no ser de larga la historia, salimos para Valle Grande. Ellos eran las condiciones, salimos para Valle Grande, ellos me llevaron para Valle Grande. Yo fui traumatizado por el camino, porque yo no quería hablar nada con ellos, porque lo mío era que ellos me transportaran, porque yo no podía decir nada de mi tarea. Y ellos locos, porque yo les explicaran en qué consistía la tarea, y yo callado todo el tiempo. entonces yo me acuerdo que cuando yo iba por, mirando por el camino, yo decía, oye, como hay bonsai aquí, porque yo veía una cantidad de árboles chiquitos. Después me di cuenta que como era de noche, era, estaba todo oscuro, yo veía los árboles chiquitos, pero era porque había un barranco tremendo, y los árboles se veían chiquitos, por era el barranco todavía por ir para allá. Y después paramos en un lugar donde había una, una cholita, o sea, una india que estaba ahí, y con una fogata. Y entonces él le pregunta, ¿tiene coca? yo, imagínate tú, que me había metido 10 años aquí de jefe de toxicología forense en La Habana buscando, cayéndole atrás a todas las drogas y toda esas serie de cosas. Y de pronto veo que este boliviano le dice a ella, oye, ¿tiene coca? Y yo digo, oh, ojo, estoy embancado esta gente, ¿con quién me ha puesto la embajadora? Y me acuerdo que yo le tiré el brazo por arriba a uno de ellos, que era el jefe, o sea, el, el padre de familia, el principal de, de la familia. Y digo, yo no sé qué le dijo la embajadora, pero yo soy militante del Partido Comunista de Cuba, para decirle, yo oh, lo mío con la droga no tiene nada que ver con esto. Y entonces le dije eso, dice, no, no, doctor, pero porque usted me dice eso. Y yo no, porque veo que no, doctor, coca no es cocaína. Y ahí me metió una muela, y digo, da pena que yo haya sido 10 años jefe de psicología forense y este hombre, que no es toxicólogo, me ha dado una explicación que coca no es cocaína, que eso es su tradición milenaria, pueblo boliviano y que eso es porque ahora vamos a subir a la parte más difícil del camino, y que entonces ellos tienen sueño, tienen hambre, tienen sed, y que la, cocaína, la coca le va a quitar, las hojas de coca la van a mascar, y le va a quitar todo eso, y yo no, no, compren coca entonces, todo lo suficiente, porque lo que hay es que llegar. Y bueno, remasamos todo de llegamos.